A ver, ya estamos grabando. Locos, pedazo de mundial de ciclismo que os habéis perdido, que unos apostaban que si por Sagan, que si por Valverde, los que conocían un poco más ya la carrera, apostaban por Van der Poel, apostaban por Trentin a medida que ha ido avanzando y que al final se ha acabado llevando el danés Pedersen en uno de los días de ciclismo más infernales, más duros y más espectaculares que he visto últimamente. Dos metros de recta y luego curva a la izquierda y recta final. Mateo Trentin... Pedersen, Kyung, ahí son tres Tres medallas, oro, plata y bronce Está a 200 metros y a su distancia eh. Ahí arranca Mateo No quiere esperar más, Mateo Trentin Que está cambiando el ritmo Ojo a Pedersen, ¿eh? que le está apretando ahora por fuera Vamos a ver, qué sorpresa, cómo, cómo Va a ser campeón del mundo Pedersen, no me lo puedo creer no me lo puedo creer, ese punto de fuerza. Y el ¿no? le gana 99, Mateo Trentin. De aquí, ¿no? Este punto de alegría de, de prácticamente ni creerlo, ¿no? Que ha conseguido... Ese mayor de esa medalla de oro y la cara de decepción del italiano. ¿eh? Increíble ah, lo de Pedersen, increíble lo de Trentín, que los propios seleccionadores, a falta de 7 kilómetros, con, cuando iban cuatro escapados con Moscón y con, y con el propio Trentin, se han acercado para decirles: no, no, no, la carrera ya es nuestra. Y al final, pedazo de sorpresón, todo lo que ha sucedido, eso sí, en un día infernal, de esos que se te ponen jodido, jodido. Aquí oh, oh, oh, oh, oh. es. Así que, ahí, ahí, ahí yo recomendaría que se quedara apuntado un motorista Para ver si hay algún tipo de fuga teniendo en cuenta que no hay el Por lo cual el privilegio de poder ver las tomas aéreas no ha desaparecido por razones evidentes ah, a verlo, verlo por detrás ah, A ver, si sí te avisa y sabes lo que te vas a encontrar Evidentemente frenas, priorizas tu seguridad y... Lo normal es que no te suceda sí. nada Ahora os contaremos, porque yo creo que a muchos lo que os va a interesar es lo que ha pasado con Alejandro Valverde, quizás, sobre todo los que no conocíais mucho esta carrera y este circuito, eh, pensabais, hostia, Valverde tiene que ir a revalidar, como sea, etcétera. Es lo que os sorprenderá la retirada de Valverde a 100 de meta. Pero antes, contexto. 280 kilómetros que por el tiempo han quedado reducidos a 260, pero <risa> más 10 neutralizados. Para que os hagáis una idea esto, los que me seguís normalmente, el viernes nos vamos al Ultraman. El segundo día vamos a hacer 280 kilómetros de bici. Pues bien, lo que nosotros vamos a hacer en 10 horas, hoy se lo han cascado bajo la lluvia en alrededor de 7. Eso sí, en unas condiciones más jodidas que las que tuvimos en la bici del Ultraman de Gales o del Ultraman de Japón. de este locurón de contextos iban un grupo de favoritos, entre ellos Alejandro Valverde para intentar revalidar el locurón del año pasado. Ahí está, se abre también Butz, se abre Bardet, vamos Alejandro, que puedes conseguirlo, vamos Alejandro, que va a ganar, va a ganar campeón bravo del mundo. Bravo Alejandro, bravo Alejandro, campeón del mundo. Alejandro, ¡Wow! ¡Emocionante, ¡Emocionante la victoria! ¡Cómo me alegro! Enormemente. ¡Cómo me alegro! Es cierto que por el circuito y otras cosas que ahora comentaremos lo tenía muy muy, muy difícil ya antes de empezar, pero sobre todo, yo creo que mucha gente apostaba por Van der Poel, el holandés capaz de ganar a Schurter en mountain bike. Van der Poel has ridden away from the Olympic champion here in Novi Messe. Mathieu Van der Poel takes his first ever World Cup win. Es capaz de liarla en Ciclocross, que es de donde él viene. Mathieu Van der Poel, the youngest World Champion y hoy todo el mundo decía, capaz de ganar el campeonato del mundo. Y de repente, última vuelta, cuando iba él tirando, dando los relevos, dando una auténtica exhibición, patapam, el hombre del mazo. Fíjate lo que es el hombre del mazo, lo que es la distancia, el depósito. Y que te abandona, ¿eh? El hombre del mazo, ¿eh? Como le pasó ayer a la joven también, Chloe Digger. Se, se ha quedado completamente vacío. Pero espérate, no avancemos acontecimientos porque mucho antes que esto, cuando ya se había hecho la parte de ruta, se había entrado en el circuito y se estaba en la primera vuelta, de repente el campeón del mundo del año pasado, Alejandro Valverte, después de que lo hubiera sido tres años seguidos, Peter Sagan, patapam, revienta. Alejandro, ya ha cambiado de luchado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? No, estaba siendo un mundial... Muy exigente, ya estaba prácticamente helado y, y bueno, ya le he dicho a los compañeros que, que no podía, que no podía seguir ahí. Y, y bueno, soy un mundial de locos y, y bueno, lo he intentado pero no, no, no podido ser, a ver si algún compañero puede hacer algo o que esté puede hacerlo bien. Una lástima despedirse así, ¿verdad? ¿Del sí, hombre, está claro que es una lástima, pero bueno, ya se veía que iba a ser un mundial muy, muy exigente por el clima. Entonces, si alguien ve, coño, que se ha retirado al verde a 100 de meta, ¿qué ha pasado? Vaya derrota, vaya fracaso. Punto número uno, ojo, este señor está a punto de cumplir 40 años, es decir, hostia, ya es un milagro y es espectacular que un tío a su edad, el año pasado fuera campeón del mundo, punto uno. Punto dos, si comparamos año pasado con este año, hay muchas diferencias. Primera y más importante, el circuito del año pasado era un circuito muy... Muy propicio para alejandro de repente cuando se entraba en el bucle se empezaban a hacer las vueltas había dos rampotes que hostia para la, el tirón que tiene él cómo funciona etcétera eso le podía ir muy bien y luego además finalito el llano que si llegaba con alguien más pues ahí podía acabar de sprintarle que es como acabó pasando este año el circuito era muy distinto punto número uno punto número dos cosas que ya te van marcando un poco ¿eh? la, la selección ya esta mañana hostia cortina pasa una mala noche no puede comer no tal, no sé qué, retirado a las primeras de cambio cosas que ya te dicen hostia todo ya ha empezado torcido y punto número 3 yo creo que más importante tanto eh, para Valverde como para otra gente que, que había en la selección el tiempo que se han encontrado, vienen de hacer un stage a 30 y pico grados y de repente se encuentran con un diluvio que la madre que parió al diablo después de una hora acabamos de recuperar imágenes de un mundial que está siendo realmente duro no tanto por, uh, por el recorrido pero sí por estas condiciones meteorológicas que están viendo un mundial que ya por la mañana han decidido recortar eh, toda la parte más dura del recorrido la que pasaba por el Narque para el parque nacional porque había zonas inundadas y esto hacía imposible que se pudiera transitar por ahí. Y punto número cuatro, si el año pasado veías la posición de la selección, hostia, que estaban ahí, que controlaban, que tal, seguramente porque el circuito también era más propicio y lo tenían todo diseñado para Alejandro, de repente este año vas viendo a Italia, Francia y Bélgica tirando, tirando, tirando, hasta el punto que de repente los propios belgas se han cargado a Gilbert. Gilbert llorando, mira, mira, mira, mira eh. Gilbert llorando, qué lástima. Llorando y a ver que si luego hay más que palabras o no, porque estaban al lado. Una, sabes que eres uno de los más, más favoritos, una. Uno de los años ¿no? en los que realmente pues, podías intentar ser campeón del mundo y, no. y retirar de esta manera. Y creo que todo eso sirve para explicar un poco la dureza de la situación, las circunstancias, la carrera. Y los corredores, donde antes de esto ya había habido una escapada a 150, donde se había metido Nairo, donde se había metido Roglic. Y esto ha ido haciendo que los corredores, uno a uno, fueran cayendo como moscas. Estamos viendo a San Benet, pues, vamos a ver si tenía algún problema mecánico o era un problema físico ya que estaba teniendo... El corredor irlandés, no pues Bennett parece que es eh, finito, ¿eh? Físicamente no puede más tampoco, uno de los grandes protagonistas de la vuelta ciclista española, España y un corredor al que se tenía en cuenta también para hoy. Yo la verdad es que me he tragado la carrera entera, veníamos, ahora faltan cinco días para el Ultraman, veníamos de hacer 2 horas 45 de bici, 45 minutos de correr, y solo llegar, ¡corre, corre, corre! Dale a por a ver cómo va la cosa. Y la verdad es que ha sido una carrera espectacular, espectacular. Sobre todo cuando de repente, a Creo que eran treinta y pico, se va al grupito donde está Van der Poel, donde está Trentin, y empieza una exhibición de Van der Poel, que es walla, walla, qué sobrao que va este tío. Y como os decía, cuando todo parecía que se iría el holandés, que parece ser que es el futuro absoluto del ciclismo, tanto de mountain bike como de carretera como de ciclocross, hostia, como si alguien le pegara un tiro y después de haber estado dando relevos como un loco, ¡pam! Ahí se queda que hasta el pelotón que venía a un minuto y pico, le pilla, le sobrepasa y el tío sigue como puede. Fíjate aquí, ¿eh? Cómo se ha abierto. Yo he pensado, eso tiene algún problema mecánico, ¿no? no. Bueno, La eh. fatiga, ¿eh? Entonces, esa cabeza lo que ha baja, ¿no? Asumiendo, ¿no? Esa con la resignación de, de estar en un momento clave justo, haber hecho ese ataque a falta de esas dos vueltas. Al final también se explica la petada que ha pegado Van der Poel por el trabajo que ha hecho Kung el suizo, que yo creo que nadie contaba con él. Ahí se han quedado Pedersen, Trentin y Kung, y dices, bueno, pues aquí están las medallas, pero esto se lo lleva Trentin, y a Moscón se ha quedado por detrás, aguantan hasta 300 metros, arranca Trentin y de repente Pedersen ta-ta-ta-ta-ta, pam, machazo y pa' dentro. Va a ser campeón del mundo Pedersen No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y al final Pedersen Hostia, cómo se ha llevado el gato al agua con 6'27 Zagan al final ya por ganas, por huevos, por casta Arrancó del grupo y llegó quinto a 45 segundos Y los hermanos Izaguirre al final Los dos más acostumbrados de la selección A la lluvia, al barro, al frío, al viento Pues Gorka noveno y Ion16 Así que un trabajo de puta madre Así que nada, familia Hostia, nos quedan 5 días para el Ultraman Ahí sí que nos vamos a comer día 1, 10 kilómetros nadando y 125 de mountain bike con 2000 de desnivel día 2, 280 de bici con 4000 de desnivel y día 3, 84 corriendo de trail con 2000 así que ya podéis ir deseándome suerte porque, como decimos normalmente que Dios reparta suerte porque como reparta justicia estamos jodidos vamos para allá